A mí me importas. Yo te quiero vivo. En estos momentos, no sé si creas en Dios. Él dijo, No te daré una cruz que no puedas llevar. Otros ya se hubieran rendido. Pero tú no. Llevas años y años. Solo estás cansado, No te confundas, Sé que eres una persona luchadora, Que no se da por vencida, Que sigue adelante, No importa cuál sea tu situación, Tres veces te has caído, Y tres veces te has levantado, Tú, el pilar de acero, el hombre, la mujer de hierro, la persona que más admiran tus hijos, el sustento del hogar. ¿Crees acaso que se pueda derrumbar ese pilar por una tontera? ¡No! ¡Nunca! Si de algo te sirvió alguna vez tu fe, escucha. Esta es tu prueba, tu cruz, por la cual serán perdonados tus pecados. Respira, cálmate, tranquila. Por tu fe será sanada. Dios bendiga a las personas que como tú y yo tenemos esta enfermedad llamada depresión y no nos damos por vencidos. Amén.